Hola, bienvenidos de nuevo. En esta píldora conectiva daremos nuestros primeros pasos con Trello, una herramienta que permite la colaboración y coordinación de un equipo de trabajo con gran eficacia. En esta píldora te ofrecemos ciertas utilidades que debes conocer. Como podemos observar, nos encontramos en el tablero principal de Coordinación Alcalá de Podemos. Una de las funciones más interesantes es poder cambiar de tablero. Nos dirigimos a la tecla Boards, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Nos encontramos todos los tableros con los que estamos trabajando. Si presionásemos sobre cualquiera de ellos, cambiaríamos automáticamente de tablero de trabajo. A través de la tecla B podemos dirigirnos a ese listado de tableros. Introducimos un filtro pudiendo elegir los tableros que contienen esa palabra clave. Nos dirigimos ahora al lado derecho superior de la pantalla, a la etiqueta Show Sidebar, Enseñar, Menú Lateral. Nos permite ver los miembros que forman parte del tablero de trabajo y también la actividad reciente que ha tenido este tablero. Si quisiéramos ver toda la actividad del tablero, tendríamos que presionar View All Activity. Y aquí se nos mostraría sin filtros toda la actividad que se ha producido desde el origen del tablero. Igualmente, desde esta barra podemos acceder al menú con distintas opciones que nos permiten configurar nuestro tablero. De manera similar a como hemos hecho con los tableros, podemos filtrar tarjetas. Presionamos la tecla F, nos aparecerá un menú lateral en el que podremos introducir una palabra clave para generar una búsqueda dentro de las tarjetas. O bien, también podemos realizar filtros en base a las etiquetas que hemos programado o también a los miembros que forman parte de las tareas. Presionando Back, volveremos al menú principal. Cerramos presionando la flechita a la izquierda del menú. Para poder ver el tablero en modo calendario, es decir, con aquellas tarjetas a las que les pusimos una fecha asignada para ser realizadas, aparecerán en el calendario del tablero. Presionando sobre ellas podemos ver su contenido. Trello nos permite trabajar con distintos atajos de teclado. Podremos verlos presionando sobre nuestro perfil y en la etiqueta Shortcuts. Atajos de teclado. Encontraremos una lista de todos los atajos que podemos emplear para poder trabajar de manera más rápida y efectiva. Ahora pongámonos en el supuesto de que una tarea ya ha sido completada y queremos que los compañeros la revisen. Tan solo tenemos que pinchar y arrastrar desde la columna de comunicación hasta la columna de tareas para revisar y colocarla en la posición que deseemos para que tenga mayor o menor prioridad. Hay otras funcionalidades que queremos mostrarte de Trello. Presionamos sobre una tarjeta. Todos los contenidos y comentarios que ponemos dentro de una tarjeta podemos meterlos directamente con un formato. De esta manera podremos visionar más efectivamente los textos que introducimos dentro de las tarjetas. Para ello Trello utiliza Markdown. Es decir, mientras escribimos, podemos ir introduciendo formatos rápidos a través de caracteres como Más, Menos, generando con muy poco esfuerzo formatos agradables de visualización. Te recomendamos investigar más sobre estos caracteres para poder hacer el trabajo más efectivamente. Finalmente, otra opción muy interesante dentro de las tarjetas la podemos encontrar en la parte derecha inferior, Share and More compartir y más. Aquí podemos imprimir la tarjeta o incluso obtener el enlace para poder incluirlo en un correo electrónico para que alguien pueda visitar en concreto esta tarjeta. Es posible suscribirse entre ello a nivel de tarjeta, de lista y de tablero. En general estamos suscritos a todas las tarjetas y todas las tareas donde aparece nuestra foto. Pero también Trello nos ofrece la posibilidad de suscribirnos en aquellas tareas en las que no estamos trabajando. Pulsamos sobre una tarea y en la parte derecha aparece la opción Subscribe. Aparece un ojito que indica que seremos informados de todos los cambios que se produzcan en dicha tarea. También nos podemos suscribir a ciertas listas. Pulsamos en la flechita derecha de la lista en concreto y elegimos la opción Subscribe. También podemos suscribirnos a todo el tablero. Una vez suscritos, recibiremos una notificación cada vez que haya un cambio, por lo que la campanita de la derecha superior se pondrá en rojo para indicarnos que tenemos que revisar modificaciones de tarjetas, listas o tableros a los que estamos suscritos. Esperamos que esta nueva píldora conectiva os haya permitido conocer algo mejor Trello. Nos encontramos en la próxima. Adiós.